Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir un proyecto en Unity y voy a explicaros paso a paso cómo conseguir este eh, ejercicio. Bien, aquí estoy en Unity, voy a añadir un nuevo proyecto. Vamos a elegirlo de tipo 3D. Y voy a colocarle el nombre, vamos a llamarlo... Práctica 4, ejercicio 1. ¿Veis? Y elegimos la posición que nos interese. Le damos a crear. Bien, ya tenemos aquí eh, la interfaz de Unity abierta. Eh, como digo, hemos creado el proyecto práctica 4, ejercicio 1. Y lo primero que voy a hacer es entrar aquí en escenas y en vez de, como solo va a tener una escena en nuestro proyecto, en vez de llamarla sample scene la vamos a renombrar simplemente para a llamarlo escena, esto no es necesario bueno, ya tenemos nuestra escena entonces vamos a crear un game object, lo vamos a crear vacío este primer game object que ya tenemos aquí, lo vamos a llamar también de otra manera vamos a llamar Physics Manager. Vamos a comprobar que el Physics Manager está en la posición adecuada. Aquí tenemos la zona de transformada, posición 0, X, 0, Y, 0, Z, 0. Exactamente, esto es lo que quiero. Bien, voy a crear ahora otro GameObject, pero lo vamos a crear de tipo 3D, esfera. Esta esfera vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarla nodo high, node high. Va a ser el extremo superior del muelle, la parte superior. Y vamos a colocarla en una cierta posición, en particular posición 0 y en i el valor 3. 0, 3, 0. Perfecto. Ahora vamos a crear otro GameObject, también de 3D y también de tipo esfera y vamos a denominarlo con un cambio de nombre, que os podéis imaginar, Node Low. Este va a ser el extremo libre del muelle, por lo tanto equivale a la masa que va a estar oscilando. Vamos a colocarlo en la posición 0, menos 3, 0. Por último, vamos a simular el muelle como un GameObject también de tipo 3D, cilindro. Vamos a llamarlo, con un cambio de nombre, lo vamos a llamar Spring, que significa muelle en inglés. Este Spring va a estar conectando los dos nodos. Veis que todavía no conecta los dos nodos. Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, comprobemos que su posición es 0, 0, 0, y lo que voy a hacer es cambiar su escala, ¿veis? Por defecto, en Unity, los, los muelles, mejor dicho, los cilindros, tienen longitud 2, entonces voy a cambiar, por un lado, la escala, para que sea más finito, para que sea casi como, como una peje de hueso, un, una varilla fina, y que tenga la longitud adecuada para que conecte los dos nodos. Entonces vamos a establecer en la escala x que sea 0.25 es decir un, una cuarta parte de eh, grosor en x en y voy a hacerlo 3 y en z voy a ter, hacerlo también 0.25 por lo tanto veis ya tengo aquí el muelle que parece eso como una varilla que conecta los dos eh, extremos los dos las dos esferas bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a seleccionar, por un lado, el nodo High, el nodo Low y el nodo Spring y lo voy a insertar como parte del Physics Manager, de tal manera que van a depender de este Game GameObject. Vamos a seguir preparando nuestro, nuestro proyecto. Por un lado, aquí en Assets, que tengo la carpeta de escenas, voy a crear una nueva carpeta que vamos a llamar scripts, porque es una buena idea que todos los scripts estén separados. ¿no? Igual que todas las escenas, en este caso solo va a haber una, pero podría haber varias, todas estarían en la carpeta sims pues todos los scripts, hago aquí doble clic ahora, todos los scripts van a estar dentro de esta eh, carpeta. Por lo tanto, voy a crear a continuación un fichero C vamos a llamarlo el fichero Nodo, a continuación creo otro C Sharp que vamos a llamar Spring. Y por último otro C Sharp que vamos a llamar Physics Manager. Veis que coinciden con los distintos, eh, con los distintos game Objects que hemos hecho. Entonces, para que no se nos olvide, lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono... El script node que va a representar el comportamiento de los nodos high y low lo voy a asignar arrastrando con node high. También lo voy a arrastrar al nodo low. Por otro lado, fijémonos que si yo hago clic aquí me aparece efectivamente en las propiedades del inspector del nodo el script node. Luego el spring, el script Spring lo voy a asignar al GameObject Spring también. Probemos que lo hemos hecho bien. Obviamente, aquí aparece. Y luego, como podéis imaginar, el Script Physics Manager lo voy a asignar al GameObject Physics Manager también. A ver si lo hemos hecho bien. Aquí está. De momento, estos voy a aprovechar para guardar de momento estos scripts están vacíos voy a darle ahora contenido entonces voy a empezar por el código del node. entonces aquí eh, voy a hacer doble clic y se me abre Visual Studio